Les le damos la bienvenida a Hoy Oramos en Vivo. Así es, les damos la bienvenida al espacio de Hoy Oramos en Vivo. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y somos y con sus amigos. Con sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Así es, así es. Eh... Decía a mi esposa, ¿por qué no le ponía Elida Madrigal? Bueno, es que ese era el nombre de soltera. No, completo. bueno, sí. Y sigue pero... siendo. No, no, yo soy madrigal. Yo soy madrigal pero de. De Caballo. Cabazos. Y este es de. Nada más porque que nos acostumbramos. Eh, eres mía. Sí, nos acostumbramos nada más así, así, así. Y como que se quedó la costumbre. Pero soy madrigal de Cabazos. Así es. Sean eh... bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y dándole las gracias a todas las personitas que. Pues han estado compartiendo estos, estos videos y pues gracias, gracias por hacerlo porque es de bendición para cada persona que los ve, los escucha, que los comparte. Así de que sigamos adelante mientras el Señor no nos llame y mientras el Señor no venga, hay que seguir adelante. Así es. Bueno, eh, estoy intentando... Eh, retomar nuevamente el, el video eh, en Youtube, pero si funciona bien y si no, eh, no no hay ningún problema y comentábamos sobre la el mantener manteniendo sí. la sana distancia con Dios así es, manteniendo la sana distancia con Dios, y, correcto y, y es que debemos declarar, sí. una cosa es tener la comunicación con Dios. Sí, Y amén. otra es mantener la comunicación con Dios. Sí, así es. ¿Por qué pues, digo eso? Porque uno, para mantener la, la comunicación con Dios, sí. Primeramente tenemos que recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Amén, en su corazón. amén, correcto. Eso, para empezar. Para empezar, ¿verdad? amén. Entonces, así es. es como eh, una familia. Uh -huh. Vamos a hablar de un matrimonio. Sí. Ahorita que decíamos, ¿verdad? Eh, tu nombre completo, pues, Elida Madrigal Garza. Yo soy Madrigal Garza. ¿Verdad? Entonces, y yo Rafael Cabazo Chapa. Correcto. Pero cuando... Contraemos el matrimonio, entonces, en ah, México, allá en nuestro país... Hacemos un ladito el, el <ríe> apellido. Eh, eh, no, no, se pone de sí. Elida el Madrigal de, de Cavazos. Cavazos ¿verdad? Se quita lo de Garza. Lamentablemente sí, de, el, el apellido de, de, de la mamá. De la mamá. desaparece Y continúa el del papá. Eh, eh, nada más el del papá. Y aquí en Estados Unidos eh, se borran los dos. Aquí es, si tú eras, eh, eh, eh, digo, eras allá en México, Elida Madrigal Garza. Aquí almacén eres Elida Cavazos. A menos de que se pongan los registros, lo de Madrigal, uh -huh, uh -huh. o la M nada más, sí. ¿verdad? Como dando un segundo nombre. Como un segundo nombre. Entonces, eh, pero para nosotros, el mantener el apellido. El, el, el, no, no, nuestra identidad completa, ajá, ajá. no tenemos ningún conflicto porque pues, uh, pues no. nos aceptamos tal y cual somos, y en el Señor viene haciendo la misma cosa. Sí. Eh, los nombres salen sobrando en cierta forma. Sí. Lo importante es la relación. Sí, sí, lo, lo segundo es por, por la. por la. este man, mantener uh, o sea, la, a la familia, que, que, uh -huh. que sepan de, de, dónde, de dónde eres, de dónde vienes, de qué te apellidas, en fin. Y, y el manteniendo la sana distancia con Dios. Una cosa es recibir al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sí, amén. Y no apartarnos de Él no. para mantener e esa sana distancia. Mantener la sana distancia significa simple y sencillamente pues, enseñarnos a orar, sí. enseñarnos a leer, a enseñarnos a entender lo que está escrito. A fortalecer nuestra, nuestra creencia, nuestro conocimiento en, en, en Dios, en la palabra de Dios. Fíjate que ahorita que estamos tratando de este punto, creo que esto es, es vital y, y creo que no lo hemos dicho en ninguno de los videos que hemos hecho, que ya son cerca de los 800. Bueno. Eh, el, el tener esa comunicación Amén. perfecta con Dios, Amén. o sea, manteniendo la sana distancia con Dios, sí. es más allá de creer en Dios. Es mucho, amén. pero mucho, mucho, mucho más allá Que simplemente creer en Dios Sí, amén ¿Por qué? Porque es. si se si le pregunta a cualquier persona ¿crees en Dios? Lo más seguro El 95%, 96%, 97% es decir, Sí, yo creo en Dios uh -huh, uh -huh. Pero Y mantienes una sana distancia con Dios ¿Qué es eso? <risa> Como Una sana distancia que sí. tengo que tenerlo a cierta distancia no, es la relación. La relación, sí. Este, bueno, eso este, más bien sería eh, estando en, en, en, una, en una constante comunicación con él y, y también a través de la palabra, esto nos ayuda a no contaminarnos de las cosas que hay en este mundo. De, de, de, de tanto que hay corrupción cositos, ¿eh? y tanto pecado y tanta cosa es, okay. y, y más ahorita, ¿verdad? Este... Ahorita vamos a, a tocar un poquito más sobre ese tema. Okay. Eh, ahorita es tratando de, de dar a entender qué se, o qué se significaría manteniendo la sana distancia con Dios. Y en pocas palabras, es que tú mantengas tu relación perfecta con Dios. Amén. Que mantengas. ¿Cómo? Hay dos maneras. Una es orando y la otra es leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Amén. Porque tú te puedes enseñar a orar, pero si no sabes leer, va a haber un conflicto ahí. Ahora, si tú sabes leer, pero no sabes orar, ya tienes ahí un conflicto. Sí. Ahora, las personas que por alguna situación no pudieron estudiar o no fueron a la escuela o cosas por el estilo, el captar en la mente la palabra de Dios más la oración lo complementa. Ajá. Lo complementa. Entonces, hay, hay personas Así que es. tienen esa capacidad de, de poder retener. Entonces, cuando tú retienes, estás manteniendo la sana distancia con Dios. Sí, amén. Ok, entonces También. vamos a continuar para que esto no se nos vaya muy largo, porque el tiempo, el tiempo aquí sí pasa. Se va, así es. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 18. 18. Bien, el 14 nos dice de esta manera: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Exacto. Y si volvemos a lo del matrimonio. Eh, eh, cuando hablamos de yugo, es un instrumento que se usa, un, una, una herramienta que se usa en el campo. En el campo. Y ya, ya, para para ar, arar la tierra. Eh, exacto. Ya creo que ya en esos tiempos ya, ya, ya no sí. se usa. Pues en Pero, algunos casos sí. eh, eh, El ejemplo que pone la, la escritura viene de, de, esos, de esos tiempos. Sí. Eh, cuando se hacían las yuntas eh, de, de, de bueyes Así se les sí, llama sí. a esos eh, animalitos o animalotes sí. eh, Las ponían en el yugo para que al estirar, estiraran parejo Parejo, sí Para que no se fueran a, a, lastimar, a lastimar el uno con el otro Correcto Porque el yugo pues era sólido Ajá. Entonces se le ponían en el pescocito y entonces si uno tiraba más que el otro ya se eh, lastimaba eh, claro. era un problema así es entonces el yugo Desigual, en el matrimonio sucede lo tanto lo mismo sí, pues por hay, eso hay tanto conflicto. se lastiman el uno al otro y hay, hay, hay, hay pleitos y hay acá y hay allá y, y pues ahí está el eh, está en el yugo el desigual, del asunto ¿verdad? sí y luego no dice porque qué compañía no tiene la justicia con la injusticia pues es lo mismo exacto pues, sí, porque sí. No, no hay un entendimiento. Exacto. No no, no, no se entiende las, ni uno ni otro. Y ahí está el conflicto. Ahí y, está. Y, entonces, la, la justicia y la injusticia, una es, es sí y la otra es no. Y punto. ¿verdad? Por así decirlo. Sí. ¿Y qué comunidad? ¿La luz? ¿Con qué? Con las tinieblas. Con las tinieblas. Pues también. Si estás a oscuras, no ves. No ves. ¿verdad? Entonces, no hay ninguna comparación cuando se tiene la luz. No se puede salir en las tinieblas. No. Entonces, el conocimiento es la luz. Es la luz, así es. Las tinieblas es la, es la ignorancia. La ignorancia, correcto. ¿Vale? Entonces, ahí está el, el punto, mi amado, mi amada, de que Dios quiere que mantengamos la sana distancia con Él. Amén, correcto. Y por eso estamos haciendo es, este material, para que podamos ser de ayuda a cuanta persona lo pueda estar viendo. Así es. Y les desde ahorita les digo... Suscríbanse. suscríbanse, díganos si les gusta esto, así es y nomás no me ponga, no, no me gusta, pues, ¿para, para qué <ríe> haces eso, hombre, bueno, mejor que te guste, porque esto es importante. Ya, ya, ya sabemos por dónde va, el no me gusta. Eh, exacto, <ríe> exacto, pues, eh, estás en las tinieblas, estás en pues la injusticia, sí, pues, eh, estás en un desigual, pues no, hombre. Por eso no, no, no pueden entender, pero... Eh, pues sí, oremos por estas personitas sí, exacto, para que siempre sea el me gusta y no el no me gusta Claro. <ríe> ok, entonces vamos a continuar con el 15, bien el 15 nos dice de esta manera y qué concordia Cristo con Belial uh -huh. o qué parte el creyente con el incrédulo ahí es el problema ¿Sí? por eso los que no les gusta pues que pues, pues no, eh, no, no eh, lo pueden asimilar no lo pueden entender porque es su vida está en tinieblas todavía. Exacto. Y, y Cristo con Belial, ¿verdad? Pues es uh -huh. que está hablando de, lo de, de, el, de los sí. de demoníacos y todo eso. El, un, un anticristo, un, sí. un, el nombre de un demonio, vamos a decir. Entonces ahí es donde está el gran problema. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay ninguna concordia. No hay. No, no hay, hay ninguna comunicación. Correcto. El yugo es totalmente desigual. Desigual. ¿verdad? Entonces, lo mismo que el creyente con el incrédulo. Correcto. ¿No se pueden entender? Sí, es así es. Vamos a continuar. Verso 16. El 16 nos dice así. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Ajá. Como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Así es. Entonces, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. No. Son dos cosas totalmente, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y ahí nos dan la misma respuesta. ¿Por qué dice? Porque vosotros sois el, el templo, templo del Dios, Dios viviente. viviente. O sea, que nuestro, n cuerpo, nuestro cuerpo... Es el templo de Dios. Cora nuestro corazón, sí. O sea, nosotros somos el templo de Dios. Cuando lo recibimos, uh -huh, precisamente uh -huh. por eso hay que recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. En nuestra mente y en, en nuestro en corazón y, mente, y en mente, todo en nuestro ser. En todo nuestro ser, amén. Entonces, nuestro cuerpo se convierte en ese templo. Sí, amén. Para Así que Dios es. habite. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y dice... Dios dijo: habitaré y, y andaré entre, entre ellos y seré su Dios. Y seré su Dios. Y, y ellos serán, serán mi pueblo. pueblo. Amén. Entonces, Amén, imagínate, Dios. si nosotros al recibir a Cristo Jesús en su corazón, fíjate la importancia. Sí. La importancia de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Muy importante. De que nuestro cuerpo se convierta en el templo. Amén. Para Dios. Amén. Correcto. ¿Y qué dice Dios? Dice, yo habitaré y andaré con ellos. Gloria al Señor. Alabado sea su Por nombre. Por eso todo lo, lo demás. Por eso es tan importante. Estás diciendo que no es correcto que se tenga. Ajá. Correcto. O sea, que nos demos cuenta. Porque que no es en esa es, ignorancia. Dios es fuerte y celoso. Así es. Y entonces dice, y seré su Dios y ellos serán en mi pueblo. Amén. Entonces el ser del pueblo de Dios Quiere decir que Dios está habitando en ti. Sí. Y ya no está solo. No. Ya no está solo. Entonces tú tienes que vivir entonces, la vida que Dios demanda. Por eso tenemos que mantener la sana distancia con Dios. Amén. A través de la sana doctrina. Sí, es bien. Es, obvio. es bien, bien, bien importante este. Uh, el. Uh, ¿Cómo podríamos decir, eh, aquí en el, terreno, el el GPS de Dios para nosotros? Eh, que nos guíe. Eh, sí, eh, Isaías 30, 21, nos dice, Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabras, ¿verdad? Que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la izquierda, a tu mano izquierda. O sea, el Dios, el Dios nos, nos, nos dirige, nos, nos ubica y nos dice, haz esto así, haz esto así. Eh, sigue en, en el camino que yo te voy este, indicando. Entonces, por eso sí es muy importante este, estar en el conocimiento de la palabra del Señor. Así es. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? Estar en Dios. Tan simple y tan sencillo como eso. Si no estamos en Dios... Quiere decir que no estamos haciendo las cosas de la manera correcta y adecuada conforme a la palabra. Así es. Por eso la, la importancia de la palabra, porque es la que nos está enseñando todo esto. Amén, correcto. ¿Verdad? Ok, entonces vamos a continuar al verso 17. Y nos dice Nos dice así: por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Uh -huh. Gloria al Señor. Ok. Por lo cual, salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. O sea, el estar apartados cuando tú ya estás en, en Cristo Jesús, uh -huh, uh -huh. ya no puedes estar en, el, en, en, en las cosas del mundo. En las cosas del mundo, sí. Hay un estribillo, o ah. un cántico. Aunque uh, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eh, exacto. Eh, ese estribillo que, que dice, ¿verdad?, que, eh, que las cosas que yo hacía antes ya no las hago más. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, de cambia tu forma de hablar. De ser eh, todo. El eh, Señor te, te, te da el cambio. Cuando tú lo aceptas de corazón, el señor, el señor va haciendo el cambio. Así es. Así es. Entonces, esto es lo, lo, lo importante de estar en las cosas de Dios. Sí, es bien importante porque este, en su palabra dice también que sin santidad nadie le verá. Así es que más vale que, que veamos por la santidad eh, eh, ¿verdad? De, de cada uno, porque sin santidad nadie le verá. Por eso es muy importante no, no contaminarse uno este pues con las cosas de, de este mundo. Así es. Entonces, vamos a continuar. Ah, bueno, ahí nos dice. Salí y de noto miedo. que es lo inmundo. Uh -huh. Y yo los recibiré. Uh -huh. Sí, por eso decía, sin santidad nadie eh, eh, Exacto. No te quedes inmundo. Eh, lo, lo sucio, lo Lo, lo que no es agradable. Lo que es sí, sí. A la contraria de sí. lo espiritual. Si sí, no te envuelvas, no te envuelvas. no, no te envuelvas en, en, en las cosas inmundas. Porque por... tú, tú ya no, no participas de eso. Entonces no te contamines porque tú eres santo. Por eso en la política es bien difícil que pueda haber gente realmente muy cristiana porque el ambiente no les ayuda para poder ser. Pues Ojalá sí. que sí pudieran hacerlo, pero pues tienen que sí. ser muy firmes en, en, su, en muy su decisión. Muy firmes, muy firmes, así es. Ok, vamos entonces ahora al verso 18. El 18 nos dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, Dice el Señor Todopoderoso. Que, Señor. Qué, qué hermoso está terminando Precioso. Aquí, el 18. Porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Y seré para nosotros, o sea, para vosotros, uh -huh. o sea, para ti, para mí, para todos para los que lo reciben. Serán mis hijos o hijas. Amén. ¿Verdad? Qué, qué hermoso. ¿Quién lo dice? El Todopoderoso. Amén. Así el es. El Dios Todopoderoso, el que eh, ha creado todo lo que existe hasta este momento. Entonces, Amén. imagínate que Dios el Todopoderoso nos esté diciendo que porque le hemos recibido a su Hijo amado, Cristo Jesús, entre vida en tu corazón. Así y es. consideramos la palabra como la palabra de Dios, como su ley, como su, sí. sus ordenanzas para vivirlas, sí. entenderlas, estudiarlas, para tratar de vivir esa vida.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 importancia, la gran importancia muy, muy de mantener la sana distancia con Dios, amén. y mantener la sana distancia con Dios es que Dios esté dentro de nosotros, amén. no hay más cerca la distancia que esa amén. Amén. entonces que si Dios siempre está espíritu, en nosotros estamos en la más sana distancia que puede haber con Dios amén ¿verdad? y si es. la mantenemos Alabado pues y el olvide, nombre del Señor. la bendición Vamos a pasar a otro capítulo. Ahora vamos al 7 y verso 1. Nos dice así, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Así es. Entonces, ¿qué nos dice así? Amados, Puesto que tenemos tales promesas. Ajá. Amén. Tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Porque hay cosas que son muy carnales y sí. cosas que son espirituales. Ajá. Entonces que, que mantengamos mantengamos las promesas. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionando o sea, la santidad. En Dios el quiere que, que Dios. seamos perfeccionados. Amén. Él sí quiere que seamos perfeccionados. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto. Correcto. Y para poder mantener. Dios santo. Pues tenemos ¿sí no que quiere tratar de perfeccionarnos. ¿Qué es fácil? No, no, no, no, no, es, no es fácil. Dios lo sabe. Sí, sí. Y, y más en, en estos tiempos que estamos viviendo de, de, de tanta contaminación y tanta cosa por la cuestión de, de, de, de, de lo que de tenemos, todos de, los la, medios que hay. de la tecnología, y, y por eso dice en su palabra que, que en los últimos tiempos iría a ser muy difícil para estar bien conectados y bien comunicados en, en esa comunión, en esa santidad con él, porque vendrían tiempos muy difíciles. Y la maldad aumentaría Día a día Y es lo que estamos viendo ahorita Así es Entonces él dice que si él no acorta los tiempos Nadie se salvaría Así es y uh, uh, Yo quiero aprovechar por, por lo que estabas diciendo Sí de, de toda la tecnología que tenemos el día de hoy Los que tienen más de 40, 50 años eh, Pueden entendernos quizás un poco mejor. En la radio y en la televisión y en los medios, o sea, en todo lo, lo, lo, lo impreso y todo eso. Sí. Prácticamente el lenguaje que se usaba era totalmente diferente al de ahorita. Totalmente. Ahorita ya las novelas, las películas. La noticia. Las noticias. Las noticias. Eh, los comentaristas que hay de, de, de, de, de todo lo que hay Desde comentarios Y sobre todo en la cuestión del internet Hay cada persona Tan vulgar para hablar Oh, sí no, Que no, contamina no. Sí, sí, sí O sea oye, a, a veces los temas son buenos Pero ey, pero en la pero, forma que hablan ¿Qué va? No, eh, no, cosas en no, amatalladoras hablando palabras palabras de las que no se deben de mencionar eh, en sea, los medios sí o sea te sientes mal y mejor wow, y le cambias porque no eh, sí eh, entonces de nada sirve que haya un buen no, comentario no, no, no, no, no. si no pueden hablar limpiamente correcto entonces mm. eh, esto quizás es de los programas que no gustan no, no mucho. Hay, no hay esa porque cultura. Porque aquí no hay... La cultura, la educación sí. ese moral, no hay. Entonces, ¿cómo limpiarnos también de todo eso? Había que perfeccionarnos en la santidad. Amén. Si esas personas que hablan así muy... Muy vulgar. Muy vulgar. Entendieran las cosas de Dios, cambiarían radicalmente. Sí, sí, y nuestra sociedad eso. sería más limpia. Así es. Entonces, ese es el, el punto, mis amados. Y yo sé que esto ya se nos extendió un poco, pero creo que es importante que podamos reconocer lo que está bien de lo que está mal. Claro, claro. Este que pasaje sí. bíblico nos da mucho a saber <coughs> entre lo bueno y lo malo, lo que es y lo que Así no es. debe de ser. Amén. Así es. Entonces, eh, al pasarnos por este pasaje, dijimos, este es el mensaje que tenemos que dar para poder mantener la sana distancia con Dios. Correcto. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y cuando estamos Amén. hablando aquí del temor, no estamos hablando de un temor de miedo, sino no, de respeto. De respeto, sí. De, de respeto, de respetando a Dios. Porque Él quiere estar dentro de nosotros Sí, amén, amén, amén eh, No importa a qué templo tú te quisieras referir Pero ¿quién va y, y bota basura a un templo? Pues no No importa de qué religión pudiera ser claro. Nadie va y bota basura allí Pues no, no Entonces, a, a, a tu templo espiritual que tú tienes en tu cuerpo En tu cuerpo pues no puede estar echando basura. No, porque pues, pues no, o sea, no, no, no, eso no. Entonces, ya no. y la, la basura te puede entrar por los oídos por y los por los ojos. ojos. Sí. Uh -huh. Entonces ten cuidado, ten cuidado y trata de, de perfeccionar la santidad en ese temor de Dios, o sea, de ese respeto con Así Dios. Así es. Y bueno, pues ya pasamos a, a lo que sigue. Uh -huh. Vamos a, a orar. Amén. Y yo me voy a unir aquí puntos? con mi esposa para orar. Estamos tomados puntos? de las manos. Ustedes no nos ven, pero lo estamos haciendo así. Estamos tomados de la mano. Amén. Y, Le eh, invitamos a que usted también se ponga en, en, este, en esta posición de, de oración, ¿verdad? Su, su corazón, su espíritu. Eh, porque hay mucho por qué orar todavía oh, eh, Eso muchis, no se acaba nunca Muchísimo, Todos muchísimo. los días siempre hay un eh, motivo más la, la familia, los hijos los, O sea, hay, hay mucho, mucho por qué orar Así es Y por ejemplo ahorita los, tenemos unas, los, unas amistades Los países, los, países, eh, los gobernantes Sí, uh, ahorita tenemos una, una, una amistad de, de años eh, De un pastor que estaba haciendo ahorita velado Así es. Este, Manu Noé Torres. Eh, eh, sí, eh, exacto. Entonces, pues eh, sí, pues eh, también o, vamos a orar por Marisela y sus hijas. Oremos por, para que, por la familia y que por la iglesia. Dios bendiga también esa congregación que ellos eh, han estado pastoreando ya por algunos años. Los conocemos de, de muchos años y pues eh, eh, y cuánta gente más está pasando por un momento de, de crisis por las enfermedades es, del COVID. Separación sí. ya de, de su ser querido. Ajá. Y pues bueno, eh, va, vamos a orar, vamos Ay, a orar. Ya. Y como decimos aquí sí, en esta sí, lámina, no. por una mejor calidad de vida familiar, espiritual, para, para todos. todos. Amén. Para todos y cada uno de nosotros. Padre. Oh, mi Cristo. Le adoramos. Le alabamos le glorificamos, Le bendecimos, Señor. Señor. Gracias, Señor. Honramos y glorificamos tu santo nombre. Sí, Señor. Lo primero Gracias, que le quiero Padre pedir, Señor, santo. es que todos los que están hasta ahorita sí, mi señor. viendo y escuchando este video, oh, sea, ya hermano, sea en sí. Facebook, en YouTube, o con cualquier otra plataforma sí, donde señor. ponemos los videos, Señor. Sus preciosas manos, Señor. Y usted ustedes bendiga. Señor. Que les bendiga de tal forma, Señor, que ellos se queden sorprendidos Cristo, de que toque, usted también toca sus vidas. Toque vidas, ¿Toque corazones, Señor. Y Padre Santo, en el nombre sí, poderoso señor. de Cristo Jesús. Que todos los que se han mantenido hasta aquí, en este video, sí, mi Cristo. que les venga a dar mucha luz y mucha sí, sabiduría señor. para poder mantener usted, señor, esa relación y esa comunión con usted, Padre Santo. Con su palabra, Señor. Y bendiga, muy en especial. Sí, Señor. Aquellos que han perdido un ser querido. Sí, Señor. De usted la, la paz. Hay muchas formas de usted o muchos motivos de explicar, por los cuales sí, una persona sí, pierde la vida. Sí, Señor. Algunos por la diabetes, otros por el cáncer. Sí, Señor. Otros por por, por tantas situaciones Tantos tan, de, tan diversas. Sí, señor. Ahora con esto de la epidemia del COVID, pues sí, muchos han fallecido en sí, el mundo por, por ese motivo. Que ido, sí, señor. Padre Santo, quienes tengan vida, un familiar sí, que sí, ha perdido señor. la vida por, ese, por esos motivos sí, señor. o por cualquier otro motivo más, sea con ellos. Padre sí, Santo. Señor. Cúralos con su manto de poder. Padre. Y déles la paz, déle la confianza, déle la seguridad, y que lo más señor. importante es que estén en comunión con usted. Sí, Señor. Manteniendo esa sana distancia con usted, Oh, humillosa. mi Cristo maravilloso eres, Señor. En esa comunión constante. Gracias, Padre Santo. De la palabra, de la oración, señor. Y de atender también, Señor. Ura, señor. A los servicios que Ura, se ofrecen, señor. señor. Sí, Señor. En tantos lugares. Sí, mi Cristo. Donde se habla de su palabra. Sí, señor. Donde sí, se predica su palabra. Sea con Maricel, donde se ministra de su palabra. Su iglesia, padre. Bendiga a cada siervo suyo. Sí, Señor. Hombre o mujer, pero que sirven, Señor, para servirle. Sí, Señor. Bendígales. Cuídeles, Guárdeles. Sí, mi Cristo. Y Padre Santo, glorificados Y aquellos que están apenas empezando en, en su obra, honra, gloria y alabanza, Señor, sean dados. En su relación con usted, Señor, bendígale, sí, señor. señor. Y déles luz, sí, déles sabiduría, déles sí, el, el entendimiento para ese crecimiento espiritual. Sí, mi Cristo, y para que las familias cada vez sean más unidas, más fuertes. Caminos. Y que puedan llegar a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, 70 años de, sí, de matrimonio. Sí, Señor. Y señor. que sea hasta que la muerte los separe. Sí, Señor, así sea, Padre. No antes, por ninguna circunstancia. Sí, Cristo. Y Padre, bendiga a cada personita sí, que... Señor. Se ha mantenido hasta este momento, Señor, en este video. Sí, mi Cristo. Bendiga. Pero también bendiga de bendiga una manera especial. Señor si Él Dios. lo está compartiendo. Sí, Señor. Que lo está compartiendo con sus amistades, con sus familiares. Sí, Señor. O con sus páginas sociales Dele que ellos tienen. bendición, Padre Eterno. Y Padre Santo, y por suspirte, hacerlo. Señor. Bendiga sus vidas sentidos. también, Señor. Bendiga sus hogares. Suspierte sus Bendiga procesos, su economía. Señor. Bendiga su salud. Sí, Señor. Bendiga todo su ser, Señor. Sí, mi Cristo. Y Padre Santo, a sí, usted señor. le damos la honra. Sí, Padre, le damos honra. A usted le damos la gloria. Le damos gloria y toda y la alabanza. Y a usted lanza, le damos la alabanza, padre. Señor. Gracias, Señor, por su grande Porque amor y su grande misericordia. Padre. Lo creemos, Señor, que cuando sí, le, algo señor. le pedimos en oración oh, y creyendo, lo recibimos. Sí, Señor, creemos. Y por eso, señor, en este momento damos toda honra, y damos regrada, toda gloria y damos toda alabanza a Su nombre, señor, glorificado en Cristo seas, Jesús. Padre, en el nombre y gracias de Jesús. por bendecir a todo el pueblo, señor, sí, señor. que esté viendo bendice a tus hijos, y escuchando, señor, y bendice, señor este video. A tus, y sobre tus todo siervos, los que lo van a compartir, señor, una que ellos reciban la bendición. Dales una señor. bendición especial, padre Santo. Sí, señor para su honra, gloria y alabanza sí, mi Cristo, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Amén. Amén. Y bueno, pues dejamos esta lámina siguiente. Así es. Mándenos su petición en un mensaje ahí en WhatsApp. Ahí está el número 469-238-9007. O bien a hoy.oramos.com y nosotros le apoyaremos con nuestra oración ahí en Messenger también, así de que muchas gracias a todas las personitas que han estado este tiempo con nosotros eh, en la oración, en la meditación de la palabra, que el Señor les bendiga grandemente y que el Señor les bendiga doblemente al estar compartiendo estos videos y suscríbete, compártelo, márcanos un, un me gusta, un like ahí con la manita y Dios te bendiga grandemente Y nos eh, Comunicaremos Dios mediante Ya con el siguiente video Así es Oren por nosotros para que no batallemos Tanto con, <ríe> con la tecnología <ríe> <ríe> Que Dios nos dé la sabiduría A mi esposo Porque él es el que maneja esto Yo no lo manejo no. <ríe> <ríe> Él es el que maneja la computadora Ok pues bendiciones mis amados Y gracias por estar En compañía de sus amigos, Rafael y Elida, y y y Madrigal de Cavazos. Ok, es. bendiciones.